hola chicos de youtube aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez este es un video no de gameplay sino para preguntarles sobre qué quisieran que juegue para el siguiente video. les tengo estas opciones tenemos el led 4 da 2 normal tal vez con mutación o en online ustedes decidan díganmelo en los comentarios ahora también tenemos el gta V online o también puede ser historia, pídame ustedes qué es lo que quieren que grabe de cada uno. También tenemos el Creative Destruction, que si algunos lo conocen, tal vez me pueden pedir eh, que lo juegue, o si otros no lo conocen, quieren conocer algo nuevo, también me lo pueden pedir, o si no, tampoco no me lo piden. Ahora, también tenemos el Ender de Gungion, que lo hemos subido para el último video, y... A los que les haya atraído el juego, pídamelo de nuevo, y a los que no, pues no me lo pidan. También les puedo traer un video de un agente, el cual no tiene nombre y solo se le dice Agente 47, que es el juego Hitman, y no sé si lo habrán visto por ahí en internet, no es tan popular el juego, pero puede ser que les agrade. Y para los que les guste el fútbol, tengo ahí un juego llamado Pez, que... Significa Pro Evolution Soccer y es del año 2021, o sea, el actual. Y ustedes me dicen qué equipos quieren ver jugar o que yo juegue. Y como última opción tenemos el Minecraft, que podemos jugarlo solo o con compañeros. También podríamos jugarlo en servidores o en supervivencia normal. Ustedes díganmelo en la caja de comentarios. Y no se olviden de revisar mi canal si ya vieron mis videos y darle like a cualquiera de ellos, a cualquiera que les guste. Suscríbanse si les gusta mi contenido y adiós, amigos.